¡Bienvenida, Leva! Hola, Pikachu, mi nombre es Ash y vamos a ser los mejores amigos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Y ¡Y Leo.